Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día tan especial, día miércoles, avanza esta semana, seguimos caminando hacia esta solenial Sagrado Corazón de Jesús y me alegra mucho compartir con ustedes ahora, en este momento, este momento de oración, este espacio que sacamos pequeñito para gracias y para encomendar nuestra jornada. Vamos a cerrar los ojos y decirle a Dios gracias. Dios nos bendice de muchas formas. Cada uno de nosotros es depositario de tantas bendiciones. Señor, solo te digo hoy gracias. Me amas tanto. Te compadeces de mí. Gracias. Amén. Hoy vamos a meditar, queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues... Por sus frutos los conoceréis. Todo este camino tiene que dejarse ver en frutos, en obras. No puede ser que ahí estemos, como decían, decían antes a uno, ahí gastando calzones, que nada, que progresan. Ahí sentados todo el tiempo, pero como medio adormilados, porque a veces somos como medio adormilados, pero para las cosas buenas, porque para la picardía si estamos, nos has dicho, tenemos unas habilidades. Ay, hermanitos. Tenemos que ir proponiéndonos metas. Vamos a ponernos metas. Porque si no, ¿cuándo vamos a dar frutos? O si no, ¿cuándo vamos a dejar atrás ese pecado? Vamos a ponernos una meta. De aquí al viernes, Fiesta del Sagrado Corazón. Vamos a confesarnos. Vamos a preparar estos días la, la confesión. Y vamos a celebrar esta fiesta del Sagrado Corazón en gracia. Así, poquito a poco, queridos hermanos. Hoy voy a hacer un pequeño sacrificio por la paz de Colombia, por nuestra nación para que nos dé la tranquilidad, para que nos proteja, para que nos guarde de todo mal y peligro en su corazón. Así pequeñas cositas, querido Señor. No sé qué cosa tendremos cada uno que corregirnos. Le lo invito para que piense en un momento qué podemos corregir para poder dar frutos. ¿Qué frutos debo dar? Señor, venimos ante tu sagrado corazón para que nos protejas y consueles ante nuestros miedos y las inestabilidades que se nos presentan. Danos el valor de continuar y saber que estás con nosotros guiándonos, protegiéndonos y abrazándonos. De vos lo esperan todos nuestros corazones y nos seguís alentando a ir a vos. En vos confiamos, Sagrado Corazón. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El Señor los bendiga. Los guarde y los protege. Un abrazo para todos, queridos hermanos.